Lo que nunca debes hacer cuando la gente no te entiende Es que la gente no me entiende, no sé por qué no me entienden Piensan que yo estoy loca, piensan que, que eso no es posible Piensan que como hago las cosas no es Y pues la verdad es que hoy quiero darte este... Algunas pautas, lo que nunca debes hacer cuando la gente no me entiende. María Inmeida, lo que nunca debes de hacer es estar contándole a las personas que no confían en ti, que no creen en ti. Eh, mira, la mayoría de las personas eh, no creen en los milagros. La mayoría de las personas no confían en, en Dios. En la mayoría de las personas no confían en que hay un ser grande y maravilloso que nos cobija, no confían en que hay una, eh, una fuerza más grande que tú y hay unos ángeles que te sostienen y te levantan cuando hay una piedra y te vas a caer. Hay ma La mayoría de las personas no entienden. Entonces... Eh, eh, cuando la gente mm, eh, me desespero que la gente no me entienda claro es que es que te tienes que desesperar que la gente no te entiende sabes por qué la gente no te entiende porque la gente no tiene fe porque la fe es algo que las personas no ven la gente la mayoría de la gente es como santo tomás que tenía que eh, ver a Jesús muerto, resucitado, meter el dedo y decir, oh sí, sí, tú resucitaste. Pero eh, la fe es tener esa, esa certeza de que algo va a ocurrir, pero que aún físicamente no está hecho. Entonces, cuando tú le cuentas a la gente... Eh, cosas, sueños, proyectos que tienes, la mayoría de la gente se ríe de ti y la gente no te entiende y a ti te desespera eso, que la gente no te entiende. Entonces, hoy voy a, a, a leerte un principio cuántico muy importante eh, que debes hacer y al final te diré lo que nunca debes hacer cuando la gente no te entiende. Ok, vamos a leer primero el contexto para entender esta, esta, esta parte de lo que es. Eh, bueno, y les cuento que está haciendo un calor impresionante, entonces eh, vamos a ver cómo manejamos el calor. ¡Oh! ¡Ay, la puerta quedó abierta! Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué más, mi vida? Ok. Bueno, entonces vamos vamos a leer esta parte. Está en, el, en la página... Eh, 117 del libro eh, romper Visiones, para que tengas este libro, que este va a ser el libro. A propósito de, de, de este mes, en este mes de septiembre, eh, vamos a estar promocionando eh, la feria de escritores en New York. Es una feria virtual y yo voy a participar en, es, en la feria. Con este libro de romper maldiciones generacionales lo puedes conseguir en Amazon. Así que mi equipo de trabajo te va a poner el link de donde están mis libros de Amazon. Deme un segundo que me está entrando. Dios mío, ayúdame señor, que es que eh, esto... Ah, no. No. Eh, deme un segundo. Ok, ya. Ya finalicé. Es que me estaba me estaba molestando esto, video en pausa, volver a conectar, Ahora. se pausó el video, video vol volviendo a conectar, Dios mío, se pausó el video, Me gustaría saber si me están viendo, que creo que se pausó el video. No, no. No. Volviendo a conectar. Ok. Se descartar el contenido. Descartar. Ok. Creo que se pausó el video por acá. Me va a tocar volverlo a hacer acá en instagram no si sí, es que no sé qué le pasó bueno vamos a volver a empezar acá en instagram en vivo en instagram no pero acá en facebook sí bueno eh, ahora sí en eh, lo que nunca debes hacer cuando la gente no te entiende entonces vamos a leer primero este, este principio cuántico eh, para que ustedes puedan eh, comprender el observador crea la realidad para las que tienen el libro que estamos estudiando este libro en este mes entonces está en la página 117 y se los voy a leer, dice el observador Crea la realidad y esto se llama entrelazamiento cuántico. El secreto para romper maldiciones generacionales está en el campo de, de en el cambio de percepción. Espero que a este punto lo tengas claro. Ahora bien, te repito, lo único que debe de cambiar es tu percepción. Para cambiarla es necesario que tengas un nuevo conocimiento, es decir, una nueva conciencia. Por, por otra parte, el ser humano aprende y crea nuevos conocimientos por medio de la observación. Así que me enfocaré en darte un nuevo conocimiento sobre la observación. Detrás están escuchando a Mía, pero es un ruido... ...que a mí me está molestando y es que ella está jugando... Y ...se la voy a mostrar para que sepan que está acá a mi lado... ...jugando con una pelota y, y suena algo que es incómodo... ...pero bueno, ya lo saben. Entonces, aprendes por observación. En relación a este tema te daré un recorrido... ...comenzaré dándote un ejemplo desde mi punto de vista... El aprendizaje por, comienza por los puntos de entrada de información. ¿Cuáles son los puntos de entrada de la información? Son los ojos y los oídos. El olfato, el tacto, con los que adquieres una idea, comenzando a desarrollar pensamientos, sentimientos, acciones, repeticiones y hábitos con los cuales de manera asociativa se crean patrones y memorias. Es decir, que primero observas y formas un sistema inductivo para luego tomar acción, experimentar con un sistema deductivo de modelos y reglas. Tus padres son un modelo de vida y simplemente los imitas sin cuestionamientos. Cuando tú eras pequeño, tus padres hacían las cosas, tú los observabas y tú aprendías por lo que veías. Y tú no los entendías, pero tú asumías que eso era una realidad y que ellos tenían la razón y que ellos eran tus héroes. Entonces, lo que observas del otro y el entorno se va convirtiendo en memoria. Recuerdos, y estos son los patrones de referencia que tienes en activar la percepción. ¿Por qué te desesperas cuando la gente no te entiende? ¿Por qué? Porque tú tienes una, un modelo, un, un, digamos como en, la, en, la, en tu cerebro se formó una red neuronal y tú percibes las cosas de una manera de acuerdo a lo que observas, entonces cada persona tiene un modelo diferente de percepción, cada persona percibe las cosas de manera diferente, por eso no te entiende, la gente no te entiende porque ellos no saben cuál es tu modelo inductivo, ellos no tienen ni ven las cosas como tú las ves, cada persona tiene un modelo en su mente una percepción diferente entonces tratar de que la gente nos entienda es muy complejo porque es como tratar de que ellos entren y miren y observen la vida como nosotros la observamos porque nosotros la observamos de acuerdo al modelo inductivo que creamos cuando éramos pequeños entonces esa es una, una parte que es muy importante entenderla para que podamos tener claridad cuando alguien no nos entiende es porque ellos no tienen la misma percepción que nosotros tenemos. No quiere decir que nosotros estamos cerrados, no quiere decir que eso no va a funcionar. Lo que pasa es que ellos no ven con el digamos con la proyección que nosotros tenemos en el cerebro no olvides que todas las acciones tanto en el lenguaje de tu cuerpo como en palabras conscientes o inconscientes tienen una reacción en el otro asimismo como reaccionas ante el otro pero como ya tienes un nuevo conocimiento no tienes que reaccionar ante el otro dado que ya creaste conciencia. Entonces, ¿qué es lo que no tienes que hacer cuando la gente no te entiende? No tienes que hacer nada. No, Lo que nunca debes hacer es estar intentando por todos los lados de que el otro te entienda, peleando, alegando, eh, generando conflicto. Es que no te entienden porque ellos no tienen la misma percepción tuya. Porque ellos no han entrado a tu mente, ni han visto ese sueño o, ese, o esa mujer del futuro que tú tienes en tu mente, solamente tú tienes tu visión. Así que lo que nunca debes hacer cuando la gente no te entiende es estar hablando. Hablar, hablar, hablar y alegar y alegar y, y empezar y buscar las mil y una razones para que el otro te entienda. No le puedes, eh, hay una frase que yo me acuerdo eh, mucho y dice, no le eches perlas a los cerdos porque ellos la pisotean. Tú tienes una perla que es un pensamiento, que es una idea, que es una visión y está en tu mente y es una gran idea y es un súper negocio y tú crees en ese negocio. Yo creo en mi negocio, yo creo eh, en mi escuela, yo creo en mis libros, pero a veces la gente no me entiende porque yo todos los días hago este taller, porque todos los días salgo y, y, y escribo porque mucha gente me dice María diga, pero es que para qué escribe si todo está en Google. Usted va y busca en Google cualquier cosa y ahí mismo le sale. Para qué hace ese taller si hay miles de personas que están haciendo videos en, en, en, en, en las redes. Para qué si eh, es que la gente no me entiende porque no tiene mi visión porque no tiene mi sueño. Entonces, lo que nunca debes hacer cuando la gente no te entiende es tratar de convencerla de tu sueño. No, mejor ¿sabes qué? Ve, calla, calla, calla. No se lo cuentes a nadie. Yo no entendía esa parte de que no se lo cuentes a nadie, calla, no se lo cuentes a nadie, deja de estar tratando de que los demás te acepten en tu sueño, ese sueño es tuyo, esa es una visión, y a veces cuando yo digo es que yo tengo una visión, yo me veo en el futuro con una escuela, con un grupo de mujeres empoderadas, rompiendo maldiciones. Yo me veo eh, en este coso. Es porque mi percepción, mi modelo es diferente al tuyo. Yo aprendí cosas diferentes al otro. Con ese pensamiento nadie haría nada. Exactamente, exactamente, entonces lo que nunca debo de hacer es estar hablando contando mi visión yo no tengo que estar hablando y contando mi misión, ¿por qué? porque hay gente incrédula porque esa gente incrédula no ve mi misión ellos están esperando porque ellos están, a ver porque es importante entender que aprendes por observación ellos te ven y no te entienden porque ellos no saben cuál es tu futuro, esa visión que tú tienes de ti mismo en tu mente, porque ellos no saben todas las ideas. Por ejemplo, mucha gente no me entiende cuando yo digo que voy a escribir un libro sobre romper maldiciones generacionales. Mucha gente no me entiende, tengo que poner de ejemplo esto, porque el ser humano no aprende solo, aprende por observación. A ver, el ser humano aprende por observación y aprende porque modela a otro, modela a sus padres. Pero cuando él estaba chiquito, él creía que los padres tenían la razón y eh, tenía un patrón. Ahora, él sigue aprendiendo por observación. Entonces, él no me comprende, la gente no me entiende, porque la gente tiene que ver las cosas físicas para poder creer, porque la incredulidad está dentro del ADN de cada ser humano, porque ellos solamente entienden con lo material. Solamente las personas que creemos en el futuro... Que tenemos visiones y que vemos las cosas antes de materializarlas son las que nos se entiende. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? La visión, lo que yo sueño, no tengo que estar contándoselo a todo el mundo. Calla. No se lo cuentes a nadie. Calla. Ah, ya entiendo por qué era que me decían, es que no cuente eso se van a reír de usted, le van a decir que qué mentira. Entonces, cuando yo creo en el futuro, yo creo en la visión, porque la gente no me entiende, porque el ser humano no aprende solo. Los pensa tus pensamientos están siempre motivados por las acciones que observas del otro porque muchas veces también nosotros decimos que vamos a bajar de peso y nos ven gordos. Entonces la gente no entiende, porque la gente ve es los resultados. ¿Sí me entiendes? Mujer, a mí me gustaría que me escribieras cómo lo entiendes. Es muy importante que tú me escribas como tu mente lo entiende. Yo sé que esto es un principio cuántico. El observador crea la realidad. Yo soy observadora y yo creo la realidad. Pero cuando hay otras personas a mi alrededor que no me entienden, porque ellos... Yo estoy... A ver, vuelvo y lo, lo voy a volver a explicar, no leyéndolo, sino tratando de entenderlo. El otro... Aprende por observación. Yo estoy diciendo que voy a ser la mejor escritora y que mis libros son una maravilla, pero el otro no está viendo físicamente ese sueño, entonces ellos no me entienden. Y entonces, como no me entienden, se van a burlar de mí, me van a decir que eso no es posible, que para qué me voy a poder a poner a perder el tiempo en hacer esas cosas y me tiran abajo el sueño. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano no aprende solo, tu pensamiento está siempre motivado por las acciones que observan del otro por lo, por lo tanto obsérvate y observa antes de actuar ahora nosotras que ya tenemos una inteligencia más avanzada sabemos que estamos en la cúspide de la pirámide y nos podemos observar y auto observar y dejamos de pelear con el otro que está acá a ver si, si me, me gustaría saber qué escribiste. Vamos a ver si por aquí, mmm, vamos a ver qué escribió Vale. Vamos a ver qué entendió Vale. Vamos a leer. Cada uno se desarrolló en ámbitos diferentes. Entonces, entiende las realidades de formas distintas. Eso. Muy bien. esa es... Eh, Nadie haría nada, a ver, con ese pensamiento nadie haría nadie, exactamente, entonces muchas gracias Vale, porque eh, si sí, ese, es, ese es el concepto, cada uno se desarrolla en, ambu, en ámbitos diferentes, entonces entienden las realidades de distintas maneras, por lo tanto, como yo hablo sobre mi futuro, hablo sobre mis ideas, hablo sobre mis proyectos, la mayoría de las personas no tienen la fe, la mayoría de las personas no me creen, porque vamos a poner esto, muchachas, yo voy a, a, a bajar de peso, y me ven gorda, y ven que nunca cumplo lo que digo, entonces la gente no me entiende, porque el otro aprende por observación y ellos necesitan ver una realidad para poder entenderme. Entonces, en resumidas cuentas, yo no tengo que estar hablando, tengo que estar callado, vuelve y juega, que un silencio mudo sea tu escudo, y al mismo tiempo tu perfecta espada, no le estés contando a todo el mundo tus visiones, porque como es una visión tuya, no te lo van a creer, entonces lo que hacen es que te tiran hacia abajo, y a ti te desespera eso, pero como ya aprendiste este principio de observación, ya sabes que el ser humano, no aprende solo, y está necesitando que tú materialices para que ellos puedan ver físicamente en las cosas y digan, ah, ya entiendo, sí, Marimelda sí es escritora, ya. ¿Y ella quién es? No, ella es escritora. Pero antes se reían porque no estaba lo físico. Entonces, ese es el mensaje que tengo para hoy. Espero que te haya quedado muy claro y nos vemos mañana. Chao. Chao.